En este video vamos a ver cómo funcionan las herramientas del inspector para las expresiones de las notas MIDI. Y bueno, pues comenzamos. Aquí tenemos, por ejemplo, todas estas herramientas. Que ya estuvimos viendo algunas de ellas en el video anterior. Tenemos, por ejemplo, la velocidad. Podemos aumentar todas. Esto sucede porque hemos seleccionado todo el clip. Y ahora sí podemos subir o bajar la velocidad de todas las notas MIDI, escuchemos sin embargo al darle clic a este icono tenemos algunas opciones adicionales tenemos la opción MIN Podemos aumentar o disminuir todas las velocidades. También tenemos la opción Spread o difundir o esparcir. Y caos, como su propio nombre lo indica, se encargará de ajustar distintos valores de intensidad a cada nota MIDI de forma aleatoria. con estas opciones podemos agregar mayor expresión a todas las notas MIDI, agregando un poco de más dinámica vamos a escuchar el resultado sin embargo podemos seguir editando algunas notas por ejemplo quiero que esta nota suene fuerte y esta también un poquito más fuerte. Ahora vamos a ver cómo funciona el panorama agregamos un poco más de caos esparcimos un poco más ahora sí escuchamos a ver cómo funciona por ejemplo la ganancia pues es exactamente lo mismo que hemos estado viendo en el video anterior podemos aumentar o disminuir la ganancia de todas las notas midis sin embargo yo prefiero mejor la velocidad de las notas que la ganancia ahora vamos a ver cómo funciona el pitch este puede ser muy interesante el resultado va a ser un completo caos algo que no tiene completamente sentido pero simplemente les quería mostrar para qué servía y finalmente el timbre vamos a reproducir Y como pueden ver, con las expresiones de las notas MIDI ayudado con el inspector, o ya sea modificadas de forma manual, podemos agregarle mucho mayor expresión a las notas, dándole así un poco más de dinámica a nuestras melodías.